Bienvenidos a todos, hoy vamos a trabajar con los comandos enviar y recibir mensaje. En esta oportunidad les hemos preparado una animación, la vamos a ejecutar, vamos a ver eh, que el gato se vaya desplazando dentro de este escenario, lo que queremos es que cuando el gato termine el recorrido del escenario, cambie el escenario por otro, el gato se oculta, cambia el escenario por otro, que lo tenemos en este lugar, si vamos a fondo vamos a ver que ya está el escenario y el objeto gato tiene que aparecer en esta posición Entonces, lo que tenemos hasta aquí es que al presionar la banderita el objeto recorre el escenario cuando llegue al final queremos que se oculte y que el escenario cambie entonces hasta aquí hemos programado que se oculte el objeto ahí se escondió ahora lo que necesitamos es que el escenario cambie ¿Cómo hacemos esto? Para no contabilizar el tiempo que demoraría el gato en transcurrir todo el escenario, lo que vamos a hacer es decirle que una vez que finalice aquí, va a enviar a todos un mensaje, que le vamos a poner un nombre a ese mensaje, en este caso, como se lo va a enviar al fondo, le vamos a poner de nombre fondo, va a enviar a todos el mensaje fondo y va a esperar. Entonces, vamos a ir a fondo y le vamos a decir... Acá ya teníamos, al presionar la banderita cambiaba al fondo Hall, llamado Hall, que es este. Ahora queremos que al recibir el mensaje cambie por este fondo. Entonces vamos a utilizar el comando al recibir. Acá ya está por defecto el nombre fondo porque es el único que tenemos. Y le vamos a decir que al recibir fondo cambie al fondo y era el nombre ROM1, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí le estamos diciendo. Que cuando este, el escenario reciba este mensaje enviado, lo que va a hacer es cambiar su escenario. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver entonces, el gato comienza a desplazarse. Cuando llegue al final, se va a esconder y el fondo tendría que cambiar. Ahí el gato se esconde y el fondo cambia. Muy bien. Ahora, ¿qué está faltando acá? Que el gato aparezca en esta posición. Entonces, el gato estaba escondido. Lo que vamos a hacer es, luego de haber cambiado el fondo, vamos a utilizar el mismo mensaje, el mismo comando, perdón, pero le vamos a cambiar el nombre. En este caso, el mensaje no se va a llamar fondo, se va a llamar, por ejemplo, aparecer. Le vamos a estar diciendo al gato, mostrate, aparecer. ¿Y qué tenemos que hacer? Programar el gato que Al recibir el mensaje aparecer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mostrarse. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. El gato se va desplazando dentro del escenario. Cuando llega al final, el gato se va a esconder. Se escondió. Ahí está. Envía un mensaje a todos y se mostró. Vieron que ya el esconder y el mostrar es como que no... Eh, se ejecutaron, casi no se vio ¿por qué? porque fue todo muy rápido se escondió y se mostró ¿qué tendríamos que haber hecho? si queríamos que realmente el gato se escondiera acá en primer lugar haber esperado por lo menos un segundo este, entre el cambiar el fondo y que el gato se muestre por lo menos un segundo y lo otro es que se muestre pero no en esta posición que se muestre aquí, en este lugar entonces, vamos a ver, en esta posición es la misma que esta, que es donde el, el gato había iniciado. Podemos duplicar, este, esto no nos sirve, duplicar este comando y le vamos a decir que se ubique en esta posición. Entonces, ir a X menos 184 y menos 49 y que se muestre. Entonces, ahora sí, lo vamos a volver a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Se desplaza el gato cuando llega al final va a esconderse, va a enviar un mensaje al fondo para decirle que cambie de fondo y luego va a mostrarse el gato en esta posición. Muy bien, esto era lo que queríamos mostrarles. Ahora ustedes pueden continuar con la programación y el gato acá puede tener algún repetir, algún movimiento, se pueden incluir otros objetos y hacer un diálogo, pero siempre controlando los objetos. Cuando los demás pueden aparecer, cuando el fondo va a cambiar. Ustedes, cuando quieran, en el momento de la programación deseado, utilizan el comando enviar a todos el mensaje como para dar una orden. Ahora aparece, ahora escondete, ahora cambia el fondo, ahora este, empieza un diálogo. Bueno, muy bien, es todo por hoy, hasta pronto. Gracias.